Crea tu camino, aclara tu mente y tu mirada interior, ten la certeza de cada paso a vapor y a estribor, guíate por tu estrella, esa que desde el cielo nació para ti. No tengas miedo si alguna o varias piedras quieren frenarte, pues con tus pies las podrás convertir en vapor, apartarlas y continuar con tu recorrido olvídate de lo que te hiere ya que al olvidar la herida rápidamente curará piensa en positivo pues verlo todo negro te ocultará la luz del sol que te guía para avanzar sé fiel a ti mismo o misma reconócete y recuerda de dónde vienes y nunca te perderás Cuídate y aléjate de lo que no te represente y rodéate de lo que sí te define, crees, solo así serás tú. Siembra siempre obras buenas hacia los demás, sin cambiarte y sin pensar en el que dirán. Recuerda que tu éxito solo depende de tu determinación. Y revisa tus prioridades, ya que el tiempo puede hacerlas variar. Siente y ama con libertad. Aunque te puedas equivocar, será mejor, aunque duela a no arriesgar. Reinvéntate, baila, ríe, trabaja, párate, sueña, pero hazlo con el corazón. Con confianza, con coraje. Y si te caes, siempre te puedes de nuevo levantar. Recuerda que los años pasan y nunca vuelven hacia atrás. Rosa María González Álvarez, 16 de noviembre del 2022. Vuelvo. Vuelvo al comienzo de la vida a sentir lo bello que es vivir, a descubrir tu mirada y mi sonrisa olvidada. Vuelvo a soñar de nuevo junto a ti, a rescatarme del olvido de amar, a sentir algo que nadie debe de su alma ahorrar. Vuelvo a dar pasos firmes y correctos para mí, a recuperar ese tiempo que no tuve antes porque todo se lo di a los demás. Vuelvo a las amistades de antaño que nunca me cambiaron y a escuchar la música que me entusiasma y, y me da vida. Vuelvo a escribir, no porque me lo pida el alma, sino porque me gusta y eso implica ser fiel a mí misma. Vuelvo a dar lo mejor de mí, pero sabiendo decir no a quien no me respeta ni me aporta nada bueno porque siempre tuve claro lo que sí me merezco y quiero. Vuelvo a tener decisión propia y retomar la vida con talante, con determinación, porque creo en el futuro y en un mundo mejor. Vuelvo a la vida siendo como soy, vuelvo a ti. A mis principios vuelvo a ser yo. Rosa María González Álvarez. Escrita el 16 de noviembre del 2022. Coraje, sé ti misma o mismo en no tengas miedo camino que andas día a día. Escudriña a y alma de menino, de mujer, de hombre con ledicia. Reencontrate con pasado para sentirlo en presente y e transformarlo en no tu futuro. Móvete, ordea, reseita y culmina aquello que tu corazón che pida. Medra como persona, como historia e vivenza en esta universidad de que he vida. Decide o que quieres para ti para que os demáis o entendan y e no déis nada sin rematar. Diríxete a esa ponte donde las cores brillan en tu faciana y e recuerda que o corase Siempre da y e trae vida, suma tempo en non te deixeis esquecida. Rosa María González Álvarez 16 do11 do 2022.